Ahí estamos. Yo creo que ya podemos partir, ¿cierto? Ya, eh, ok. Sí, ahí cualquier cosa con Michelle vamos agregando más las personas que se vayan integrando. Bueno, les, antes de, de pasar a Ignacio, me, me presento, yo soy Carla, de Wikimedia Chile. Está acá conmigo Michelle también, que es de Wikimedia Chile. Y, y bueno, darles la bienvenida y gracias por participar en esta, en esta sesión del taller. Y los voy a dejar a todos, todas, con Ignacio Rodríguez. Él es eh, médico cirujano, así que, pero también es, es de, no sé cómo decirlo, pero... Una persona, siempre, soy una persona. Soy, eres una persona, una persona que conoce el mundo wiki, como ahí sale Ignacio Rodríguez, un tipo. Yeah. Dale, dale Ignacio y tú tienes todo el micrófono. Ya, yeah, súper. ¿Cómo están chicos eh, y chicas? Eh... Quería hacerle hoy día un pequeño taller para que conozcan este proyecto, que es de los menos conocidos del mundo wiki, ¿cierto? Que es el Wiktionario. Eh, así que voy a partir nomás. ¿ya? Eh, bueno, primero me presento a mí, tengo 31 años, soy, para que cachen como mi, mi, ¿cómo se llama esto? Mi segmento sociolingüístico, ¿cierto? Como yo hablo como un profesional, ¿cierto? De Santiago. De, eh, que habla español chileno en forma nativa. Eh, tengo cierto dominio como de inglés y de algunos de los otros idiomas materiales del latín. Una vez muy exótico, un poquito de portugués, francés. Eh, y, y en mi tiempo libre eh, me dedico a escribir cuentitos, eh, algunas veces algún ensayo, alguna otra cosita. Así que tengo una relación con las palabras que siento que es un poquito cercana. ¿ya? Estoy siempre pensando en palabras, eh, estoy siempre tratando de encontrar sinónimos, ¿cierto? de hacer como algunas cositas que, que tengan cierta eh, artesanía, que le llamo yo, y por esa razón es que me, siempre me he interesado mucho por la etimología, por las definiciones de diccionario, por las definiciones que no están en el diccionario, eh, por, la, por la manera, la, los dichos, por la, los refranes y todas esas cositas que nosotros eh, usamos cuando hablamos en nuestra vida cotidiana. Eh, mi papá es profe de lenguaje y estudió lingüística, entonces en la, el en la almuerzo de la familia, eh, no sé, pues se hablaba de, no, no podíamos, alguien decía una palabra que era muy extraña, y decía, ay va, buscamos el diccionario, buscamos el diccionario, y era como una cuestión así, bien media loca en verdad. Pero eso me dejó como esta costumbre como de estar eh, usando los diccionarios. Y eh, por eso es que encontré hace unos pocos años, en verdad, de más, eh, este proyecto, que es el diccionario eh, Es uno de los proyectos de Wikimedia, ¿cierto? Que es eh, así hermano de Wikipedia, Wikidata, Wikcommons, eh, Wikisource, eh, Wikicitas y hay una serie de otras cosas. Son, están todos como bajo la misma fundación, ¿cierto? Este es el diccionario eh, multilingüe, ¿ya? Es decir, que es un diccionario que eh, traduce de todos los idiomas a todos los idiomas. La versión en español traduce de todos los idiomas al español. Ya en el fondo tenemos eh, definiciones de palabras en, principalmente en español, ¿cierto? Como cualquier diccionario de los que nosotros consultamos, pero también al mismo tiempo aparecen palabras en todos los idiomas. Ya, la gracia de este diccionario versus cualquier otro diccionario es que el contenido es abierto, o sea, es, es de acceso abierto, gratuito, libre, ¿cierto? Y está escrito colaborativamente por eh, hablantes, hablantes de los distintos idiomas, en vez de una, de un, de una institución académica, ¿cierto? Está escrito por, por nosotros, ¿ya? Eh, el, la versión en español tiene más de 900.000 entradas, ahí vamos a ver lo que es una entrada, en más de 600 idiomas distintos, ¿ya? Obviamente que algunos idiomas tienen muchas más entradas que otros. ¿ya? Eh, eh, una entrada es en Wikisource una palabra, ¿ya? Eh, y donde palabra es una secuencia de caracteres, ¿ya? Eh, aquí tengo al ladito, pueden ver el, la, la página de Papa en, la, en el diccionario inglés y van a ver que está Papa en cada uno de los idiomas en que es una palabra, Papa, ¿ya? Eh, y también, no solo como esta secuencia de caracteres, sino que también tenemos eh, locuciones, como por ejemplo dos palabras que significan juntas algo distinto de, de cada una por separado, como por ejemplo, a ver, chuta, es bien fácil, pero no se me ocurre ahora. Eh, como por ejemplo, perro muerto, ya, que no significa eh, perro y muerto, ¿cierto? No es un animal muerto, sino que eh, es una práctica, ¿cierto?, de abandonar. Eh, este, Decían, establecimientos comerciales sin pagar ¿Ya? Establecimientos gastronómicos sin pagar ¿Ya? Eh, dicho Ya como, no sé eh, eh, ¿Dónde el día lo dejó el poncho? No sé Y eh, ¿Cierto? Como más vale pájaro en mano Que sin volando etc. ¿Ya? Eh, esto es la página ¿Ya? Para las que no la conocen Es muy similar a Wikipedia eh, tiene una serie de elementos que de repente, si ustedes ya se empiezan a meter un poquito más, van a reconocer súper fácil. Tenemos por un lado así como una zona con algunos enlaces, ¿cierto? Al lado izquierdo. Eh, estos enlaces que ya son más como propios de la página misma, donde está el, el enlace a la, a la discusión, a la, la pestaña para editar y para ver el historial. Eh, una caja de búsqueda, para buscar. Eh, acá arriba, si están conectados, ¿cierto? van a aparecer herramientas que son propias para el usuario, ver, ver tus mensajes, eh, contribuciones, que hay hecho, eh, y otro, otra serie de cositas. Y lo de del medio es el contenido, ¿cierto? Que en este caso lo estoy mostrando a la portada, pero que en el caso de, de una página, por ejemplo, Wata, eh, esta es la estructura, ¿cierto? De, de una página, de wikis, de visionario. ¿ya? La amplié, le saqué todas esas otras pestañitas, y tenemos esto, ¿ya? Arriba el título que dice español, cierto? Porque si hubiera otras palabras guata en otro idioma aparecerían abajo como francés o lo que sea. Eh, y nosotros separamos las palabras, eh, se, separamos las palabras eh, de acuerdo a la etimología, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que separamos las palabras según el origen que tienen, ¿ya? En este caso, eh, separamos la palabra guata en dos palabras. Ya hay una palabra que aparentemente se usa en España, yo jamás lo había escuchado, pero que es de etimología francesa eh, y que significa eso. Una lámina de salvo. ya. Y eh, tenemos la palabra guatra <risa> eh, del Mapuche, que da origen a la palabra guata en, en español y que es, yo creo que me imagino que es la que estamos más familiarizados acá en acá en Chile, ya. Eh, cada ya, entonces tenemos la etimología, ¿cierto? Y dentro de cada etimología tenemos, ¿cierto? Eh, las definiciones, ¿ya? Eh, separadas por número, ¿cierto? Cada, cada etimología, ¿cierto? Acá tenemos la sección inferior del tronco, ¿cierto? Ya la, la barriga, eh, las vísceras que están dentro, la guatita de un, de un utensilio, como la guatita de la cuchara, en un gráfico, la guata es un gráfico, y ahí están la, las definiciones que, que han definido acá los usuarios de Wikisource. Y una serie de, de otros elementos de diccionario, como por ejemplo locuciones que incluyen la palabra guata, como guata pelada, dolor de guata, algunos refranes, eh, de, palabras derivadas y traducciones a distintos idiomas. ¿ya? Eso por cada etimología. Eh, ¿Y cómo se ve esto por dentro? Y esto es lo más feo. <risa> de, más o menos así. ¿ya? Es como difícil de leer, no tenemos como una manera fácil de editar, pero, <risa> no quiero como desanimarlos pero... Pero se puede leer, ¿ya? Arriba tenemos... Eh, se, se van ordenando como en secciones, estos signos igual significan como las secciones. Eso que dice lengua y dice es, es español. Eh, después viene la etimología, ¿cierto? Tenemos una serie de plantillas. Por ejemplo, esta plantilla, que son esta como estructura de texto que tiene como estas llaves. Eh, genera esta, este cuadrito, después es la página final, que nos da como la pronunciación. ¿Ya? En el alfabeto fonético internacional ahí dice guata entonces como que una persona que se supone que una persona que hable cualquier idioma del mundo podría como leer eso leer la palabra guata y ver cómo se pronuncia ya la etimología con una plantilla especial que tiene su formato y todo que genera como este eh, del francés wat ya y eso eh, cómo se llama genera también ciertas como categorías automáticas de palabras del español que derivan del francés ya, eh, después tenemos la sección para cada una de las categorías lingüísticas, por ejemplo, tenemos algunas palabras que son adjetivos y sustantivos, y son palabras distintas, entonces eh, una sección para sustantivos femenino. en este caso es solamente eso, pero podría tener otras acepciones. Y eh, como un sustantivo regular genera esta plantilla, después eh, la definición, eso ya es más texto libre, y después las traducciones que con esa serie de plantillas genera esto. Ya, entonces, parecerá ser que es como demasiado difícil, imposible editar <ríe> en el diccionario. y creo que muchos de ustedes ya se rindieron, eh, pero eh, no es tan imposible, ¿ya? Eh, se han diseñado algunos métodos que, de hecho yo no lo escribí todo eso a mano, no me lo sé de memoria, yo creo que nunca me lo podría saber, ¿ya? Eh, y les voy a mostrar como por ejemplo la última página que, que escribí, ¿ya? La última definición que escribí, ¿ya? Eh, bueno, de hecho les voy a contar una cosita un poquito antes ¿Cómo uso yo el diccionario? ¿Ya? Yo en general eh, Cuando hay una palabra de mi español Que me gusta Que me gusta cómo suena Que me gusta cualquier cosa de ella Que la encuentro chistosa lo que sea, La busco en un diccionario Y si no está, la defino <risa> eh, Entonces el otro día dije Ah, oh, colorín, que, que entre esta palabra La busqué y no estaba ¿ya? Me encontré con que colorín la palabra no estaba en el diccionario y eh, cuando uno se mete a la, a la hace clic en colorín y no está la palabra, le aparece esta página en blanco, ya y uno puede eh, hacer clic en este menú que aparece aquí, ya y donde dice haz clic en el tipo de palabra, colorín es un adjetivo, por lo tanto hago clic ahí y me aparece una plantilla como ya eh, prehecha como para ir borrando y, eh, y está todo explicado. ¿ya? Eh, en este caso, eh, empecé a, de arriba para abajo, desinviguación. Eh, y de, de, de hecho, tiene la gracia de que no, no, no, no te pide que rellenes todos los campos. ¿ya? Si es que no te sabes cómo rellenar el campo, por ejemplo, no sabes cómo usar el alfabeto fonético internacional, yo no sé. Eh, lo dejé así nomás, tal cual. Lo mismo con la etimología. Si no sé cuál es la etimología de la palabra, lo dejo así tal cual, y otra persona en el futuro lo va a agregar. ¿ya? Son bien permisivos con esto de, de dejar las cosas en blanco. ¿ya? Y empecé a llenar. Pues, ¿ya? Eh, dejé todo eso como estaba. Eh, etimología, en verdad, es bien fácil. Colorín, es una palabra que se forma por sufijación. Eh, color, y con sufijo, in. Eh, el adjetivo, eh, ahí usé uno de los que aparecía, ahí. Eh, de hecho explica cuál plantilla hay que usar para cada tipo de palabra. La definición de colorín la copié de la definición de pelirrojo. ¿ya? Eh, son definiciones de diccionario que en el fondo eh, se pueden copiar si es que el, el diccionario de origen es libre. ¿ya? En el caso de la, de la definición de, de, de la palabra pelirrojo en el mismo diccionario simplemente la copié y es una de las prácticas que se ocupa acá. O sea, en el fondo no tenemos por qué reinventar la rueda. Eh, Ámbito es Chile, que yo sepa la palabra colorín se usa en Chile, si, si alguien me dice que se ocupa, por ejemplo, en el resto del cono sur, yo lo puedo cambiar ese Chile y poner cono sur. ¿Ya? En uso, eh, ahí se usa ciertos calificativos, hay una lista, ¿cierto? Y se, se puede leer y, y, y ver cuál es esa lista, pero si es coloquial, si es eh, formal, si es despectivo, y yo puse ahí UTCC, UTCS, que significa usa también como sustantivo, ¿ya? Eh, porque es un adjetivo, ¿cierto? para describir personas, pero también se puede decir un colorín, ¿ya? Eh, como eh, o, él es un colorín o ella es una colorina. Eh, sinónimo, una lista de sinónimos y otras palabras relacionadas, puse ahí el resto de los colores del pelo. Eh, véase también, como hay una página en Wikipedia, se pueden enlazar a la página en Wikipedia y el resto de las traducciones que también las copié del... del de la página de Pili solamente Rojo, son las mismas traducciones que aparecen en la página de Pili Rojo. Eh, y eso, pues, entonces, eh, ya, yeah. no yo sé que no se vio tan fácil, de nuevo, o sea, <ríe> tenemos esta plantilla que, que hace la cosa un poquito más fácil, y no se vio tan fácil, la verdad es que la manera más fácil de editar esto es atrayéndose a meterse, a abrir las páginas por dentro, a... a meterse una página que, que sea similar, por ejemplo, si queremos meternos un, un refrán, meternos a otro refrán, copiarlo, pegarlo, cambiar lo que corresponda, eh, en general, después de un tiempo de meterse adentro de las páginas y ver cómo funcionan por dentro, uno le va agarrando el ritmo y, y puede, ¿ya? Y la invitación, no, pues la invitación era como a que, eh, este, estos días de septiembre, el mete la patria, <ríe> pensemos, en, pensemos en nuestras palabras, pensemos en las palabras que más nos gustan y editemos el diccionario. Pues las agreguemos, faltan muchas, faltan muchísimas. ¿ya? Eh, voy a hacer unas listas por ahí. Tengo, tengo, tengo preparadas unas listas de palabras que faltan, que yo encuentro que faltan. Tengo preparadas unas listas de palabras que, que tienen el diccionario chilenismo, que tienen en el diccionario inglés y no en el nuestro, que me parece una vergüenza. <ríe> eh, y así pues. Entonces, eh, la idea es que vamos a poner algunas páginas, cierto, acá en el diccionario para pues, organizar un poquito esa, esa cosa y los invito a, a unirse a esta campaña para que para que llenemos nuestro diccionario de chilenismo y que después cuando nosotros mismos tengamos dudas de nuestro propio lenguaje, cuando tengamos dudas de de de por qué decimos las cosas que decimos, cuál es el origen, cuál es la etimología, cierto, de las palabras que usamos podamos tener un recurso eh, de buena calidad, libre, gratis eh, y accesible para todos, para siempre. Eh, me parece que es la... Por lo menos es un, un sueño que yo tengo y que por eso estoy como trabajando de poquito para, para que se cumpla. ¿Ya? Eh, así que eso, yo creo que... hoy eh, me apuré demasiado quizás, los marié. <risa> eh, que, lo que quería ahora era como que nos pudiéramos como liberar los audios y, y conversar nomás, porque poder ratito para conversar, para que me cuenten las dudas que tienen, para que me cuenten lo que ustedes esperan y cómo los puedo ayudar también, pues ya yo creo que igual estos días voy a estar eh, pendiente del, del, de la página de discusión de Diccionario, mi nombre de usuario en Diccionario es Ignacio Rodríguez, ya lo hice bien fácil, eh, Así que la idea es esa, pues, que abramos el audio para que ustedes eh, me hagan preguntas y veamos qué podemos hacer para hacer este diccionario más eh, un espacio para que todos podamos compartir. Ignacio, do, Dos cositas. Yo tengo una, una pregunta y en el chat hay otra pregunta. Yeah. <ríe> eh, pero quizás si es que no... Si es que se, puedes editar en un diccionario... Eh, como en vivo y en directo, no sé sí, si ¿Sí? ah, hagamos ese ejercicio. Pues de repente eh, podríamos. Eh, Alguien tiene algún. Ah, Esta este es la que me gusta. A mí. Alguien tiene algún chilenismo que le guste en particular. ¿O Así sea, una palabra que le guste, que le encuentre como ocho horas o que le encuentre ocho horas. De repente estará. A busquemos. <risa> Igual acá eh, hay una manito levantada de ya. Valeriano. Si puedes. Eh... Puedes abrir tu micrófono y de ahí puedo hacer la pregunta que está en el chat. Vale, sí, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Eh, sí. Les estoy siguiendo desde Islas Canarias, gracias por la, la iniciativa. Yo he participado en otros proyectos de difusión lingüística también, como es el caso de la Fonoteca de Canarias, donde hacemos también recopilación de canarismo, ¿verdad? El español de las Islas Canarias, aunque pertenecemos al Estado español, tiene particularidades diferenciadas de, de la España peninsular, con lo cual hay ciertas, ciertas tensiones, etcétera, y estábamos en esa divulgación. Me interesa mucho la actividad de hoy. Tenía dos, dos preguntas. Una tiene que ver con lo que vas a hacer ahora, Ignacio. Entiendo que es ver la, la parte trasera de cómo se, cómo se edita. Quería saber si, porque en, por ejemplo, en Wikipedia, no se me ve aquí, en Wikipedia tú puedes editar tanto en código como en. en como con plantilla, ¿no? Sí. Guiado, consiguiendo un... O sea, no, sé, no sé el concepto Una exacto, libertad. pero eso es. Eh, eso por un lado, si existe esa posibilidad también, sin, sin todos esos códigos que hablaste. Y en segundo lugar, el tema de cómo la comunidad, eh, volviendo también al caso de Wikipedia, en Wikipedia la comunidad filtra, corrige, elimina. Eh, tú me dices que tú pones los chilenismos que se te ocurren, ¿no? Que entiendes que no están... Tú autodefines la, la palabra, cómo está la comunidad ahí, filólogos, lingüistas, etcétera vigilando que esos chilenismos son correctos, eh, que son, también hay, hay un tema ahí que a veces uno piensa que en las palabras que usa son chilenismos o canarismos, ¿no? son regionalismos de alguna manera, y después son parte del español en general muchas veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes trabajan eso desde, en el caso chileno? ¿no? ¿Cómo ustedes vigilan y... y y velan que, que todo funcione correctamente a nivel lingüístico. Ya. El, la primera pregunta, lamentablemente, no. El editor visual no está disponible para, él, para esto porque se lleva muy mal. ¿ya? Como la mayoría de la, de la estructura la hacemos mediante plantilla, eh, se conversa súper mal con el editor visual. Ya, Eso es como una queja que se ha levantado varias veces hacia los desarrolladores del editor visual, pero al parecer no hay mucho, no hay mucho interés. Ya. O, no, yo creo que no solo interés, sino que también es, falta, es un desafío técnico muy bien importante, ya, porque cada cuestionario es distinto en cada idioma, entonces el, el del español tiene distinta estructura que el que inglesa y francesa, entonces en verdad es un, un desafío técnico bastante difícil. Ya, con respecto a la segunda pregunta, la comunidad es bien chica, ya, es súper chica, eh, en general hay un par de decenas de personas participando en general en un momento dado, eh, y... Eh, en general se pide como un mínimo de seriedad. Eh, mientras más cotidiana sea la palabra, mientras más fácil de verificar sea, en general te piden menos. ¿ya? Una palabra que sea como muy típica o cotidiana de, del idioma, en general nadie te va a borrar o a poner por no tener referencia. De hecho aquí hay bien pocas referencias, por ejemplo en la página que estoy viendo, que Choro. Hay bien pocas referencias, porque... Eh, eh, en general es una palabra bastante como común de acá en español. Con palabras menos comprobable por hablantes en el fondo. Entonces, Tiene algo especial esto porque eh, como, lo, como la verificación es, yo hablo ese idioma y sí, se dice así, ¿verdad? No hay mucho, no se mete mucho en la academia. Hay, igual hay algunos académicos que les gusta participar, pero es poco en general lo que he visto. ¿ya? Y mientras menos común sea la palabra, más te piden que la acompañes de alguna atestación, ¿cierto? Algún ejemplo donde la palabra esté ahí, algún texto escrito. Ya, o eventualmente alguna entrevista en audio, pero ya es más difícil de verificarse. Pero eh, eh, idealmente un texto escrito en que la palabra esté, ya sea en su forma eh, eh, como lemaria, ¿cierto? O, en un, o, o sea un verbo conjugado, etc. ¿Ya? Eh, y si sí hay plantillas para poner ejemplos y todo. ¿ya? Eh, así que eso, pues, espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Yeah. ¿Alguien pensó en alguna palabra que le guste, algún chilenismo que le guste para pa, pa hacer una edición? Ya. Yeah. <ríe> Cufifo. Ya vamos a ver si está. Cufifo. Ya. Yeah. Cufifo está. A ver quién lo habrá escrito. Ah, no, yo no fui. Yeah. <ríe> eh, eh. No, pero yo sí me metí, creo, en esta página. Para ir de tener una edición mía No, ¿por qué? Aún no aparecía Entonces ya eh, Entonces ya, esta es la página de Cufifo Ya estaba ya eh, Pero vamos a tratar como de leerla Ya eh, Tenemos acá eh, Y por mi traspensión en otra eh, Tenemos acá la primera parte que les dije La primera sección que es eh, Que es una palabra en español, ¿cierto? Su pronunciación, Cufifo En, en el alfabeto fonético internacional La etimología no se sabe. Así que no está puesta. Y no hay problema con eso. ¿eh? No, nadie le va a deshacer su edición porque no pone etimología. Etimología generalmente es de las cosas más difíciles de comprobar de una palabra, así que en general no es una exigencia. ¿Ya? Es un adjetivo regular que empieza con cufif. Eso genera la plantilla que les mostré de el enlace a cufifos, cufifa y cufifas. La definición uno, ya, y la única, eh, parte con este punto y coma, que es como para poner el numerito y también como el ámbito de uso ya, generalmente se usa para pa, pa clasificar palabras como si son animales, o, o, o aves, o mamíferos, o bebidas, o lo que sea. En este caso no, no es una de esas palabras. Eh, mira, vamos a hacer un cambio acá. <risa> Porque usaba como una cuestión que no era una plantilla y lo vamos a transformar en plantilla. Y esa, esa plantilla que dice PLM, que significa primera letra en mayúscula, ya nos permite que enlazar a la versión, se me olvidó decirle, la página en diccionario eh, están eh, todas en minúscula, excepto que sean nombres propios o que la palabra en la ortografía de ese idioma esté en mayúscula, ¿ya? Pero eh, para poder enlazar la primera palabra de una frase, que en español debe ir en mayúscula, usamos esa plantilla que significa primera letra mayúscula, intoxicado por el alcohol, se usa en Chile, se usa como sustantivo también, ya lo que le había dicho, UTSS, se usa también como sustantivo, y es del ámbito coloquial, ¿Ya? En eh, Wikisauro es un, un, el diccionario, de, como Tesauro, diccionario sinónimo de antónimos de Borracho, es un enlace a eso. Y acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Eh, Milico Cufifo arrayó a Joven Mamita. ¿ya? Un titular de la cuarta, del año 2006. Eh, está con su enlace, ¿cierto? Con, con la palabra Cufifo entre dos palitos, que eso es... Eh, eh, ¿Cómo se es esta cuestión? Eh, cursiva. ¿Ya? Y otro ejemplo, parece que también de, eh, venían también el alcalde, el secretario, el director de la Escuela de Sobrina del Cura, todos medios cufifo, de Detrás de las Máscaras, la revista ZigZag, el año 65. ¿ya? Con un enlace a, a, a memoria chilena, que es un sitio no deberíamos conocer. ¿ya? Y, eh, y acá, bueno, traducciones, nadie puso ni una. Nadie puso ni una traducción de cufifo. Podríamos ponerla, podríamos no ponerla, no sé. Es raro traducir Cofifo, ya Es como una palabra muy, muy chilena, ¿verdad? Borracho podría ser, no sé. Eh, y esa es Alguien se le pone una palabra que quizás no está Cachativa, dice, no, no está en diccionario Cachativa, uy, está difícil Porque eso está difícil de definir ¿Ya? Alguien se atreve así como Al primero cachativa Que ya la buscamos, no está Y nos aparecen estas esta pestañitas, ¿cierto? Para eh, Para eh, Para ver qué tipo de palabra es ¿Ya? La cachativa se vendría siendo un sustantivo ¿Cierto o no? Ya, sáquense el silencio, estoy medio solo. Eh, mira, yo, yo cumplí con mi parte de encontrar una palabra. <risa> <risa> ahora, ahora no tengo idea si es verbo sustantivo, adjetivo. Yo me retiro. <risa> Creo que es un sustantivo, ¿no? Es como una cosa, ¿no? sí, es la cachatía. Es un sustantivo una... como de habilidad. Claro, es claro. sustantivo como de habilidad. Ya. Y eh, entonces ponemos crear como sustantivo. ¿Ya? Alguien ya, ya la habían borrado. Ah, chuta. Ya, parece que hicieron una página muy chiquitita. Eh, Desambiguaciones cuando hay palabras que tienen como una tilde diferente. Ya, en el caso de cachativa creo que no hay, así que voy a borrar esto. No hay como cachativa ni ninguna esas palabras me ha Pronunciación gráfica, no sé hacer eso. Etimología. Eh, ahí creo que sí, lo que lo podríamos como definir porque es como de cachar, del verbo cachar, y de... Eh, pero tiba vendría siendo un... o iva, ¿cuál es el sufijo? Cachaiva, cachativa. Iba. Iba, claro, forma... ya, yeah. entonces... vamos La etimología es por sufijo, de cachar, y de iva. Ya... Yeah. Es un sustantivo masculino, femenino, femenino. Es la cachativa, ¿cierto? Sí. sí. La cachativa. Ya. Eh, cachativa y cachativas. ¿Cierto? Son las dos que hay. Eh, sí. O sea, tenemos... Es un sustantivo regular. Como canto. Entonces selecciono la plantilla que es como canto. Eh, explicación de lo que significa la palabra. Ya. Acá necesito ayuda. Necesito ayuda porque necesito la definición de diccionario de cachativa en los siguientes sí, 15 minutos. <ríe> Ahí está lo A ver. Ya, en el diccionario uh. americanismo, ya, eso. Ojo con copiar ¿Qué? y pegar, eh, ojo con copiar y pegar, porque no se puede copiar y pegar del diccionario de americanismo porque tiene derecho de autor. Ya, así que tenemos como que nosotros salir de este chat con una, con una, eh, con una definición que sea propia nuestra, de nuestra reunión. Ya, entonces... Eh, eh, sería, pero ¿cómo podríamos definirla? ¿Quién, ¿Quién se atreve? El que la propuso. No, no, a tu casa. no pero yo, yo creo que es como captar la idea eh, rápidamente. Sí, pero es una capacidad, una habili capacidad o habilidad, capaci capacidad, más capacidad o habilidad, capacidad. Capacidad claro. de... de Comprender. Ah, si copiámosle más o menos total, no nos van a demandar. <risa> pero, pero, capacidad de quizás de comprender o intuir. Eh, la cachatía, situaciones o problemas, con, fa, con facilidad, con rapidez. Y, no ah, sé, algo o así, va. podríamos ponerlo ¿Sí? a ver. ¿Quién, ¿Quién se atreve? Póngalo en el chat así. Algo de tipo de diccionario. A ver. De cachatía. Es difícil, es un desafío. Sí, pero eso ya a veces como que copipeo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Eh, ya, ya, intuir una situación. Ya. Ya, entonces habíamos quedado que era una capacidad. Ya vamos a hacer eso de, de la primera letra mayúscula. Primera letra mayúscula, capacidad eh, de comprender o intuir una situación. Eh, ¿Qué más tiene una persona que tiene cachativa? Una situación, tiene cachativa. O problema, puede ser. Tiene que con, cachar, problema, cachativa, tiene cachativa. Él tiene cachativa, ella tiene cachativa. Mm. Comprender una situación, bueno, y con lo que habíamos dicho, que también tiene que ver con, con la rapidez, ¿po? tiene que ver con, con, con agilidad. Ay, no, lo estoy copiando. Eh, estoy copiando, o no eh, Claro, con agilidad y rapidez. Y eso nomás, pues ya. Tenemos una definición más o menos como consensuada, ¿Cierto? Eh, si presenta algún campo semántico no, más ambiciones no, ámbito tengo entendido que es solo de Chile, ¿no? porque cachar no, no creo que no se ocupa en el resto de Cono Sur, cachar y cachatía menos ya Chile, ¿no? Sí, a menos de que alguien que esté acá, de algún otro no, no, país, lo haya escuchado pero no participa en el chat si, no, si, mira, si, si, alguien de, si alguien en el futuro se mete a esta página y ve que dice Chile, normalmente ese tipo de cambios lo hace la gente. ¿eh? La gente que se mete y dice, pero vamos a hacer eso de Chile. ¿sí? Y, lo, y lo cambian, así que no hay problema. Sinónimos, esta parte de entretenida. ¿ya? Sinónimos de cachatía. Tanto sinónimos como en español tradicional, o sinónimos en español chileno, o sinónimos en algún otro... Y acá nos pueden ayudar las personas que son de otros países, como, como Valeriano, si tienes como alguna palabra eh, insular... Que, que tenga algo que sea algo similar a la cachatilla. No, pero aprovecho Ignacio para, para hacer como problematizar, ¿no? porque justamente bueno, yo busqué claro la, la, la definición no, no, no conocía la palabra, pero al ir al diccionario de americanismo me salía esa, esa definición, gracias por decir por ejemplo que copiar ese contenido está eh, protegido por derechos de autor era, bueno, en parte obvio porque eso es, después está impreso en un libro, no entiendo que son la, las academias de la lengua de cada país que, que contribuyen a esa a esa parte, pero es bueno saberlo. En este caso de, de planteabas lo de, lo de cachar, ¿no? Siguiendo un poco el, en la misma página de, de, la, de las academias de la lengua española, pues cachar es un poco lo que decía antes, ¿no? Que a veces pensamos que son palabras locales y, y en este caso dice que Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, incluso pone España, Nicaragua, Puerto Rico, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, usan la palabra con ese significado y por eso... Planteaba antes, ¿no? Esa, que, que tampoco eso implica que no sea un chilenismo, ¿no? este, ah. que, que, que en otros lugares no quiere decir que, que, que niega la particularidad de, del lugar, pero sí eh, es importante mirarlo. Eh, también estaba pensando, según hacías este ejercicio, en cómo a lo mejor, eh, tomé hace poco otro curso con Wikimedia de Chile también sobre el patrimonio y el uso educativo, etcétera. Y, y pensando en cómo esto podría integrarse en salones de clase, ¿no? de, de, de historia o de, de, de lengua y literatura, etcétera, eh, a lo mejor también ir más allá, no solo palabras de, de esos chilenismos que después encontramos en diccionarios oficiales, sino también es muy útil para recoger en la lengua viva ¿no? lo que son jergas, lenguajes de la juventud, tecnicismos profesionales que están fuera de los diccionarios, y también podría ser muy interesante este, recogerlos. ¿no? Digo, todos estos conceptos aplicados a, a contextos nacionales concretos o regionales, eh, de tal manera que también creo que puede tener esa, esa dimensión de, de palabras que van más lento en los diccionarios, que se pueden incorporar, este, se me ocurría eso, ¿no? dándole un poco también la vuelta a lo que estás planteando. O sea, yo creo que es ideal, no sé cómo, yo creo que es una super buena herramienta como para pa que nosotros, o sea, para. Yo creo que debe ser interesante para cualquier grupo humano, ¿eh? como reunirlos, juntarlos, quizás llegar como con los problemas más planteados y quizás cara a cara hay menos posibilidad de que no, no saquen el micrófono y no hablen. Pero, pero juntarse con un grupo de personas y, y como compartir eso y dejarlo registrado, eh, yo creo que es una súper... Eh, eh, debe ser una instancia muy entretenida. ¿no? no lo he hecho personalmente, no me he juntado a, a definir palabras de diccionario, pero me tenga como una actividad bastante entretenida. Especialmente para gente joven que y, inteligente, que tenga como, como eh, el interés en, en, en este tipo de cosas, de, de este tipo de inquietudes. Así que sí, sí. Debe ser entretenido hacer eh, editatones o o definitones podrían llamarse. Eh, ya, pues el, acá Patricio me, me recomendó dos sinónimos, ya y los puse. Eh, puse viveza y le puse nota 1 Chile, porque eh, nota del sinónimo 1, ¿ya? Eh, porque también viveza creo que se usa en Chile, digo. Eh, y inteligencia sí, es un buen sinónimo, en verdad, ¿ya? Eh, relacionado, eh, palabras que no son estrictamente sinónimos, pero están relacionadas. Como por ejemplo alguien dijo ahí avisparse, ¿ya? Y creo que es una palabra que está relacionada con, con cachatía, ¿ya? Eh, y ejemplo, ya tendríamos que buscar una eh, ejemplo, quizás como en el diario o algo así, de la palabra cachatía. A ver, cachatía, busquemos en noticias, a ver. Siempre noticias tiene como citas de. citas de, de, de, de gente. Entonces el diario entrevista gente, entonces. Eh, a ver, Martín como no tuvo mala suerte tuvo mala cachatía, como que no se entiende eh, a ver puta gamba ahí, destilando como siempre, destiniendo. Eh, va a ganar el apruebo yo lo sé, chuta, que este weón. Bueno. ya mejor, paremos el ejercicio sin, sin ejemplo por ahora. ya, se sabe, fuera y locuciones si hubiera alguna frase. Ya. Las, tra las, tra ya. las traducciones se dejan así, ya mejor porque sea que las quiere poner ahí están como las principales, los principales idiomas. Y referencia y nota eh, se deja así nomás. Si es que hubiéramos puesto alguna referencia, algún diccionario más académico, alguna cosita. ¿Ya? Y eso es todo, en verdad. Lo creo que la parte más difícil es como eh, sacarse el miedo de entrar como esta entraña. Y, y listo, pues ya creamos la palabra cachativa. ¡Uy, espérate! Quedó algo feo ahí. No borré eso. Ahora sí. Y esto. Ahí está la palabra cachativa. Ya está definida gracias al a equipo que se armó acá en este chat. Así que... Eh... Ah, palabras con el sufijo IVA. Bueno. Ah, no importa. Eh, así que, eh, listo, pues tenemos lista la, nuestra definición, yo creo que el, el objetivo de este taller se cumplió con crece, eh, no esperaba menos. Eh, no sé si alguien tiene algún otro comentario, o quiere que hagamos alguna no, otra palabra, y lo hacemos más rápido, o algún dicho de repente, es más fácil, es más, es más, más al callo, al callo. No está el callo. Ah, yo quería que preguntar podría... eso. <risa> <risa> sí, eh, tenemos que. ¿Se pueden definir solo palabras o también pueden ser expresiones? Expresiones también, de todas maneras. Ya eh, Le llamamos ah, okay. en, en, en lingüística, ah, lingüista. Le llamamos locuciones, ¿ya? Eh, categoría, a ver, busquemos categoría. Es, creo que es. Locuciones. Mm. Locuciones. Y tenemos locuciones igual que las palabras, por locuciones sustantivas, verbales, adjetivas, repiales eh, y prepositivas, pronominales y conjuntivas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿se te ocurrió alguna locución que querías como definir? Eh, <ríe> tiro, no sé, al... irse al chancho, tal vez. ¿Irse, ¿Irse al chancho? Al chancho, yo creo que está. A ver. Irse al chancho, sí está. ¿Ya? Es una locución verbal, ¿ya? Las definiciones de locuciones son más cortitas, se fijan, no tienen tanta plantilla y tanta cosita, pero ahí está, una locución verbal que significa, según el que la definición, actuar sin tino ni mesura. Está bien, yo creo, ¿no? Sí. Habrá otra definición, dice el chancho. Fome, dicen por ahí. Fome, yo creo que también está. Parece la es que las más, las, más, las más típicas están. Etimología incierta, quizás del portugués Fome o del Mapungun Funan. ¿Puede ser? y eh, al tiro al tiro si sí está también locución adverbial, inmediatamente o en un futuro próximo indeterminado, me encanta <ríe> muy indeterminado, vamos al tiro <ríe> perfecto, en México, mira y listo y preparado en México no tenía ni idea de, de perro no está de perro ¿y qué significa de perro? yo no la conocía esa no cuando, te... no, cuando alguien te dice así como, oh, está de perro. ¿No será como, como de la tierra, pero de la tierra tampoco creo que esté. De la tierra. Tampoco está. Ah, está. Es no, si está, mira estar de la tierra. Estar con un mal estado de ánimo de caído o en tristeza máxima. <risa> <risa> es verdad. Hermanito mío, estoy de, de la ánimo. Perra. <risa> El ejemplo está buenísimo. <risa> Estoy a aferrar, manito. Ya. ya me va la casa. Ya. Eh, pero eso, po. sí, sí tenemos locuciones también. Ando con la yegua echada. A ver, eh, sería como andar con la yegua echada. Eh, no está, po. ¿ya? No está andar con la yegua echada. Entonces, como ustedes lo que pueden hacer es meterse como a... para crearla, pueden crearla con cualquier plantilla. ¿Ya? Y. Eh, ahí. Espérate, es que esta cuestión me, no me deja ver. <ríe> no puedo ver la ¡Ah! Ya. Podemos irnos, por ejemplo, a, para crear esta. Podemos copiar, irse al chancho, como lo habíamos hecho antes. Irse al chancho. Podemos copiarla. Y pegarla, ¿no? andar con la yegua hecha, ya, yeah. pero ahora sí me tienen que ayudar a definirla, porque, eh, eh, claro, es que and, Patricio dice, se me echó la yegua, es que yo creo que son como eh, dos maneras de decirlo, y yo creo que acá las dos son aceptables, si alguien dice, anda con la yegua hecha, o se me echó la yegua, yo creo que son dos, dos maneras de decirlo, eh, echársele la huella Ahora, eh, la, la forma así como de diccionario Sería echársele la yegua a uno Para decir se me echó la, la yegua después Para conjugarlo como en, en, en personal Echársele la yegua a uno Pero eh, Definamos andar con la yegua echada ¿Ya? Andar Con la yegua Echada Acá usamos en problema Locución verbal, ya, ¿cómo podríamos definir? Estar cansado, sin ganas de nada. Eso es esto, ya. Estar cansado, tal cual. Estar cansado, sin ganas de nada. lo vamos a poner así. Estar cansado, sin ganas de nada. Uso coloquial, sí. Eh, ámbito Chile, que yo tengo entendido, sí. Si después, como les dije, si después un argentino quiere eh, corregirnos eso. Y el resto lo vamos a dejar tal cual, porque no lo vamos a tocar. Y así de fácil, viste que cuando uno copia y pega, es más fácil. Así de fácil es crear eh, otra definición eh, de, de diccionario, ¿ya? lo hicimos en vivo, nos demoramos literalmente dos minutos, eh, así que mi invitación es que, es que estos días piensen en las palabras que ocupan, las busquen en un diccionario y, y veamos si, si sale como alguna eh, alguna definición que, se, que escriban ustedes, ¿ya? cualquier cosa el resumen de edición no es tan importante. Es súper importante, pero yo soy muy malo para ponerlo. Ya siempre se me olvida. <ríe> no hay otra explicación. Es... <ríe> así que, eh, de hecho, en el, la invitación era que usáramos el, el resumen de edición el, el, el, el hashtag chilenismo. ¿ya? Eh, nada, eh, me pidieron que lo dejáramos hasta acá, así que eh, lo vamos a dejar hasta acá. Pero cualquier cosita, yo tengo una página de discusión, ustedes buscan usuario Ignacio Rodríguez, ponen la página de discusión y aquí hay unas cositas que yo me escribo con gente eh, de acá de Chile, de repente nos mandamos algunos mensajitos y ustedes también me pueden mandar algún mensaje por acá eh, para que yo, por ejemplo, oye mira, hice esta palabra, ¿qué te parece? Yo les puedo comentar de vuelta, ya yo voy a estar más o menos pendiente, si no está todo el día, pero que me mete un par de veces al día puedo responderles preguntas de lo, que, de lo que han hecho, así que siéntanse con toda la libertad de, de escribirme, eh, ya sea por acá, por el por el por wikidiccionario en mi discusión, o eh, no, correo no, <ríe> son los diccionarios. <ríe> ya, eso sí que yo, no sé, últimas, últimas palabras, dudas, para ir cerrando. Tenemos como unos minutitos para algunas... Preguntas más, si es que tienen, eh, así que aprovechen que acá está Ignacio, que es el, <risa> el experto en este, en este caso sobre wiccionario. si sí, aprovechamos de, de mandarle un saludo a, a José Reyes, ahí, nuestra contraparte de Wikimedia México. <risas> ya pues súper, entonces, eh, si no hay más palabras, eh, pues ya recuerden, eh, pueden escribirme cualquier cosita, eh, métanse a editar, mira, la verdad, la verdad, la verdad, es tan chica la comunidad, y hay tan pocas ediciones que si se meten y ponen el hashtag chilenismo, yo también los me voy a dar cuenta de que están haciendo cositas y les voy a escribir y no se sientan eh, intimidados. Si de repente les llega un, una bandera naranja de la muerte y de tienes un mensaje nuevo, y, y es porque yo les escribí y, <ríe> y les dije algo así como eh, ponle un punto seguido, cosas, cosas chicas. <ríe> ya, pues. Entonces estaríamos con pues, ya, Chao chiquillos, que les vaya bien, yo me voy a dejar compartir. Ahí estamos, cualquier cosa, eh, esto que he grabado, igual se los vamos a, va a estar disponible, así es que animémonos a, a escribir sobre chilenismo, bueno, chilenismo obviamente en el caso de Chile, pero a uh, no sé cómo se le dice. Eh, modismo. Eh, modismo, no, es que... Localismos. yo sé Ignacio no le gusta que, eh, que, se, que, se le, que se le llame modismo yo le digo localismo yo le digo localismos localismo. localismos ya eso digámosle localismo pero para que agreguemos localismos a a así es que ahí estamos en contacto gracias Ignacio nuevamente por, por el taller y nos vemos en otra sesión de, algún, de alguna sí. actividad de Wikimedia Chile nos vemos muchas <risa> gracias chao chao, chao.